De fiesta, y, y los cantores de Bayamón. Bienvenidos a los sorteos de lotería electrónica. Buenas noches Puerto Rico, es lunes 28 de noviembre de 2022, deseando que hayan disfrutado de su fin de semana. Les habla Ulises Rodríguez y le doy la más cordial bienvenida a los sorteos nocturnos de Wild Ball, Pega 2, Pega 3, Pega 4, Multiplicador, Loto Cash y Doble Revancha. Los sorteos de hoy serán certificados por la auditora Isarel Román. De la firma de auditores Aquino de Córdoba Alfaro Company y supervisados por el personal de seguridad de Lotería Electrónica presentes aquí en el estudio. Esta noche se juegan 56 millones de dólares en el Powerball que están esperando por ti mientras que en Lotto Cash... Hay un acumulado de 530 mil dólares que pueden ser tuyos, sin anualidades, al igual que la doble revancha que tiene 410 mil dólares. Espero que hayas realizado sus jugadas porque esta noche tú puedes ser el nuevo ganador o ganadora. Y no olvides que puedes ganar al instante con los juegos instantáneos de Lotería Electrónica. Raspa tu suerte.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 Veamos cuál es el número de esta noche de Wild Ball, que ya nos llegó y es el 9. Repito, el 9. Y ahora pasamos a pega 2. Boleto en mano, si jugaste a pega 2 y mucha suerte. Pendiente que aquí viene el primer número. Y es el 5. Segundo número es el 6. El número ganador de Pega 2 de esta noche es el 5-6, el 56. Y pasamos a Pega 3, favorito de muchos, si lo jugaste, boleto en mano. Primer número es el 3. Segundo número es el 8. Tercer número es el 6. El número ganador de Pega 3 de esta noche es el 386. El 386. Y pasamos a Pega 4. Boleto en mano. Mucha suerte. Pendiente que aquí viene el primer número. Y es el 0. Segundo número. Es el 5. Tercer número. Es el 4. Y cuarto número es el 6. El número ganador de Pega 4 de esta noche es el 0546. El 0546. Y recuerda jugar con multiplicador que puede aumentar hasta cinco veces tus premios menores. Adelante con el sorteo del multiplicador. Y el número es... El número 2. Repito, el 2. Ahora pasamos al sorteo de Loto Cash, que cuenta con un premio de 530 mil dólares. Adelante con el sorteo. Mucha suerte. Boleto en mano a todos los jugadores de Loto Cash. Que ya se acerca el primer número. Y es el 9. Repito, el 9. Segundo número es el 10 repito el 10 tercer número es el 17 repito el 17 cuarto número es el 22 repito el 22 y quinto número es el 27 repito el 27 y ahora continuamos con el sorteo del Bolo cash que es el número 5 repito el 5 los números ganadores del Loto Cash de esta noche son 9, 10, 17, 22, 27 y el Bolo Cash el número 5. Ahora pasamos al sorteo de la doble revancha que tiene un premio de 410 mil dólares. Mucha suerte adelante con el sorteo. Ya viene el primer número. Y es el 21, repito, el 21, segundo número, es el 30, repito, el 30, tercer número, es el 7, repito, el 7, cuarto número, es el 18, repito, el 18, quinto número, es el 23, repito, el 23. Ahora pasamos al sorteo de Bolo Cash de la doble revancha. Que es el número 3. Repito, el 3. Los números ganadores de la doble revancha de esta noche son 21, 30, 7. 18, 23 y el Bolo Cash, el número 3. Muchas felicidades a todos los ganadores y ganadoras de esta noche. Para más información, no olvides visitar nuestra página oficial Loterías de Puerto loteriasdecuartorrico.pr.gov Nos vemos en el sorteo de mañana martes a las 2 de la tarde. Que tengan todos una excelente noche. Gracias por sintonizar los sorteos de la Lotería Electrónica. Defienda, WIPR y los castores de Bayabón. Hoy, en Noticias 360, inclinada la balanza hacia la extensión del contrato suplementario con Luma Energy, gobernador se reafirma en su defensa inicia feria para promover y orientar la adopción en puerto rico e encaminada la reapertura del parque de las ciencias en bayamón en tema...